Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Bueno, para esta primera broma lo que vamos a hacer es tomar un vinipel o una cubierta plástica de este tipo. Y no me acuerdo cómo se llama. Y lo que vamos a hacer es tomar un pedazo y a colocarlo sobre la cisterna, la taza, el inodoro, como le digan en su país, de esta manera. Luego lo recortamos lo extendemos bien que quede completamente bien extendido de esta forma sin sí que no quede ninguna arruga de tal manera que el plástico no se note y luego luego de eso bajamos el bizcocho Y entonces, eh, cuando la gente orine o oh, haga sus necesidades, va a rebotar de esta manera. Sin darse cuenta, lo que van a hacer es un reguero y va a ser muy gracioso. Bueno, para la segunda broma, ¿Listo? vamos a tomar una valla, la vamos a calentar y en ella vamos a derretir muchas barras de silicona. De esta manera que queden bien completamente derretidas, completamente líquidas. nos vamos a demorar un rato, por ahí unos 2, 3 minutos, pero va a entrar a la pena. Luego entonces vamos a colocar colorante de comida sin apagar la estufa. Y lo vamos a revolver. Luego cuando ya se mezclaba mezclado el colorante con la silicona, lo vamos a colocar en un vaso. De esta manera... Y luego entonces lo vamos a, a, a vertir sobre una hoja de papel calcante. De esta manera. Que quede todo bien regado, bien chévere. Y le sacamos lo que queda por dentro y lo que queda pegado a la olla. De esta manera. Luego esperamos a que se seque y le quitamos el pedazo de papel que sobra De esta manera, utilizando las manos o un bisturillo o lo que queramos Y luego lo colocamos sobre una camisa o cualquier tipo de ropa Y cuando lo vean se van a asustar ¡Guau! Para la siguiente broma lo que vamos a hacer es a tomar una botella Le quitamos la tapa y le abrimos un agujero De esta manera en la tapa Luego vamos a llenar la botella de agua utilizando el agua de la llave o cualquier tipo de agua. Lo importante es que sea agua. Si pueden colocarle colorante amarillo, sería genial. Luego, cuando esté llena, la tapamos. Y luego nos hacemos de espaldas contra una mata. Y jajaja, <risa> pareciera que nos estuviéramos orinando en la mata. ja, <risa> ja la siguiente broma es un clásico Tomamos un salero Lo destapamos Y le colocamos la tapa flojita Sin enroscarla Y cuando la gente se va a servir Va a regar toda la sal De esta manera Para la última broma Vamos a tomar una caja de leche Y le vamos a hacer dos cortes De esta manera En un sitio donde no se noten Luego la dejamos por ahí Y en el momento en el que alguien Se vaya a servir algo de leche